Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos un airdrop de una wallet descentralizada la cual nos va a regalar 14 dólares en ethereum y además también 3 dólares por cada amigo o amiga que invitemos a esta wallet Al tratarse de una wallet descentralizada no nos va a pedir ningún tipo de dato comprometido, lo cual nos parece espectacular. La billetera se llama Bruno Wallet y aquí tenemos la página web oficial en la cual nos explica todas y cada una de las características que debemos cumplir para llevarnos este A-Drop. Nos dice que celebra la apertura y regala a cada nuevo usuario 0.01 ethereum por crear una cuenta y 0.0025 ethereum por cada amigo invitado. Antes de mostrarte los pasos que debes seguir para llevarte este airdrop me gustaría recordarte que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de gana dinero en internet encontrarás un montón de oportunidades para ganar dinero sin ningún tipo de inversión así como también plataformas las cuales tienen bonos de bienvenida únicamente por realizar tu primer depósito que podrás retirar prácticamente en cualquier momento todo lo que encuentras en nuestra web está testeado y verificado por nuestro equipo y tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y bien para llevarnos el airdrop tendrás el enlace abajo y a continuación pulsaremos sobre crear wallet únicamente nos pide una contraseña debemos a continuación volver a repetir esta misma contraseña resolvemos el captcha y estaremos dentro de nuestra cuenta ya con la sesión iniciada realmente la billetera es muy intuitiva bastante sencillita de utilizar algo que que no recomendaría hacer al menos de momento es depositar ningún tipo de criptomoneda ya que soporta más de 10 pero de momento los airdrops y especialmente este airdrop es para conseguir estas criptomonedas gratis en este caso ethereum por lo tanto no vamos a depositar absolutamente nada de hecho siempre que algún airdrop nos pida de depositar debemos tener muchísimo cuidado porque podríamos perder los fondos al tratarse de una wallet descentralizada únicamente tenemos nuestra contraseña y también nuestra llave privada que encontraremos justamente de de donde he puesto el cartel de todos los enlaces en la descripción únicamente con estos dos datos tu llave privada y tu contraseña vas a poder acceder sin ningún tipo de problema a esta wallet desde donde tú prefieras a continuación también nos falta seguirlos en su instagram tenemos para ello aquí directamente el botón le damos a seguir nos unimos y listo volvemos a la ventana de la wallet también debemos iniciar en el bot de telegram para ello es igual de sencillo iniciamos le damos a unirnos desde esta opción vamos a poder tener nuestro enlace de afiliación y también vamos a poder retirar y hacer diferentes acciones dentro del el bot directamente de momento hasta finales de mes no vamos a poder retirar estos fondos iremos informando en nuestro canal y grupo de telegram el cual también te animo a que te unas lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo ya que cualquier novedad o cualquier actualización la iremos compartiendo de forma rápida y directa con la comunidad y ya por último para conseguir tu enlace de afiliación lo tienes aquí donde nos dice 10 ethereum refer al campan, esto es la cantidad total que van a incluir para todos los referidos y aquí directamente tendrás tu enlace para compartir con familiares o amigos y por cada uno que se registre correctamente recibirás 3 dólares en ethereum como ya hemos indicado anteriormente.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 pagando bonos de bienvenida muy muy buenos te animo a que nos sigas y también que nos sigas en nuestro canal y grupo de telegram lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto